¿Cómo estáis? Espero que bien Esto es el primer podcast oficial Me acabo de hacer daño, menos mal que no está la cámara Pero me he hecho daño <risa> Empezamos bien eh... Tenemos a Missouri Tenemos a Paco, que ahora viene Y por aquí os dejo las redes sociales Y esto es el comienzo de una nueva era <risa> Aquí en, en mi canal de Twitch. Esto lo subiré a YouTube, a Spotify y ya está. No hay más plataformas aparte de, de estas tres. Y bueno, yo os dejo a ver ahora con Misuri que se presente. Y luego cuando venga Paco que se presente él también. Así que adelante. Eh, soy Misuri, ya me conocéis, eh, agudos, y por los raids que he hecho y las que ha he hecho eh, Normalmente suelo hacer el streaming de, de juegos de miedo, de puzzles y sobre todo a, a, a un canal seguís charlando con Sofi. Y les paso un poco de que es, es totalmente gratis, podéis seguir a Sofi, que también es totalmente gratis, y podéis eh, apoyarla eh, y darse, eh, un poquito más suscribiéndose al canal de Sofi. Eh, siempre, siempre y cuando ajuste el contenido que sube. Así si que no, no sirve eso, nada de la suscripción. Pues bueno, estamos aquí esperando a Paco. Venga, ya estoy por aquí, señores. Ahí está, y ahora te toca Buenísimas. presentarte a ti. Así como el momento justo. Tardes. Buenísimas tardes. Buenísimas tardes para todas, para todos. Mi nombre es Paco, Adrián, tenemos que mirarte el micrófono. ¿eh? Oh, sí. Creo yo, eh, creo yo. Eh. <ríe> Creo yo, tenemos que mirarte algo del micrófono, porque sinceramente, el micrófono se te escucha muy bajito, muy alejado y muy bajito. ¿Eh? Pero buenísimas tardes, Adrián, buenísimas tardes, Sofía, buenísimas tardes para todos los amigos del podcast. Eh, en este momento son las 15 horas y 57 minutos, y por aquí, por la zona de Cataluña, por Barcelona, nos está haciendo un día completamente despejado a veces, y otras veces no despejado. Esperemos que a lo mejor caiga un poquito de agua. De por ahora hace bueno, pues, 17 sí. grados. Ahora hacen 17 grados de aquí, temperatura en el exterior. Pero estoy sí, yo Adrià... sí. Vamos a ver, Adrián. Adrián, no tengo. sé si. No, no, que digo que vamos a ver, que me parece que querías comentar algo. Decías que ya estabas por Va, aquí. Ya, yo estoy por aquí. Vale, de acuerdo. He ido por unas natillas. Wow. Ah, he ido por unas una natilla. Ay, vamos qué, rico, ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico! Qué rico. Qué rico, pero no hay que abusar de las natillas, ¿eh? Ay, las natillas, qué ricas. Car <ríe> qué ricas, qué ricas, qué ricas, qué ricas. Caseras. Sí, sí, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Oye, por cierto, el podcast está saliendo sin imagen, entiendo, ¿no? Porque no lo. Sí, sí, correcto. Correcto. Yo lo, vale. lo haré así. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿y se sabe entonces las personas que están conectadas ahora? ¿Las personas que hay conectadas? Eh, bueno, solo estoy yo. O sea, solo. Porque, claro, como yo tengo el directo en el portátil y en el ordenador para poder leer el chat, Correcto. pues, eh, entonces, bueno, pues el entonces me salen dos pistas, ¿sabes? Desde el, desde el móvil te, te, te instalas la aplicación de Twitch y tienes ahí el gestor en el que te aparece la, la cola de actividades, es de si te canjean puntos, de si te siguen, se suscriben. Y sí, bueno, chat... desde el ordenador también lo puedo ver, o sea... Más que nada para no gastar batería, ¿sabes? De, del móvil. Ok, ok, ok, ok. Vale, sí, yo lo tengo abierto el podcast ahora mismo. Bueno, pues somos unos amigos, yo creo que no estaría bien, ya que nos hemos presentado, poder yeah, comentar yeah, la gente. ¿Sí? Yeah, Hola, no, Yarelcas. ¿no? Ha venido al chat, al... ¿qué tal? <risa> ya se va oh, uniendo boy. la gente, ya se va uniendo, ya se va uniendo. Cuatro, bo... cuatro, ya va subiendo la cosa, señoras y señores, Va subiendo, más, va subiendo. <risa> muy bien muy Vale, bien, ¿qué muy es bien? lo que bueno. querías comentar antes, Paco? Que habías dicho que te habías vale. ido al campo y bueno, Ay, ¿qué, sí, ¿qué has sí, hecho sí, hoy? Cuéntame, bien. a ver. Mira, pues me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien esta mañana. He ido con un amigo que se llama Juan, que vive aquí cerca donde yo estoy viviendo, resulta que me he montado en el tranvía, me he acercado allí tempranito por la mañana nos hemos ido directamente a almorzar a otro municipio que está aquí en el Bajo Llobregat, en la provincia de Barcelona también. Hemos estado desayunando en un restaurante una, una tabla de una no, una tabla no, una olla de callos, una olla de callos, una ollita cada uno de callos, hemos cogido fuerzas y nos hemos ido al campo, ¿eh? a quitar en ramas a los árboles. Que le sobraban. O sea, imaginaros el día tan guay que me he pasado esta mañana con mi amigo Juan. Pero lo bueno no es eso. Tum, tum, tum, tum, tum. Es que mañana repetimos, señoras y señores. Bueno, a mí el campo sí. me. A mí el mañana campo también repetimos. me gusta, pero claro, como tengo lo sí. de la alergia, cada vez que lo ah. eh, paso por al lado o piso sí. algo relacionado Uy. con el campo o las sí. plantas, me empieza a venir ah. la alergia y, y no puedo Uf, vale vale vale me empieza a ahogar me empiezo me empieza a bueno. picar todo me empieza a sí, picar la sí, nariz bien, bien, bien. todo ah, no, no, no no se puede menos bueno, pues, mal que me nosotros... tomo la la medicación que es la de ya, mi, ya, sí, mi... sí, sí. porque si no la no, pues ni dejes de tomártela porque eso es importantísimo claro o sea todo depende de que cuando salgas por ahí te encuentres a gusto y digas pues bueno salgo a la montaña al campo a una ciudad bonita que no te interfiera por ahí las alergias porque claro eso es incomodísimo vamos ¿no? Tiene que ser una situación incómoda. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, cuando tengo que limpiar la, la habitación, lo tengo ¿Sí? que hacer con una mascarilla, o sea, o limpiar oh, el lavabo oh, también, porque oh. el propio eh, polvo, el propio. Sí, sí, sí. eh, Sacaros sacaro y tal, los no, los no, no puedo. Me empieza a doler y picar la garganta, pero un montón, sí. no puedo. O sea, tengo que <ríe> ponerme la mascarilla. Madre mía, mascarilla de día, mascarilla de noche. Bueno, ya no la soltamos, no la soltamos. sí, sí, bueno, son situaciones incómodas, pero vamos, que lo importante es coger y, y disfrutar y uno estar a gusto con, con el momento. Mira, me acaba de saltar a la publicidad y tenemos cinco personas que nos están viendo. Sí, sí, tengo cinco a... este pues, más Está guay, está guay, está guay. Missouri, eh, enlazamos directamente con la Estación Espacial Internacional. Buenas tardes, Missouri. Buenas tardes. Buenas, tardes. Buenas tardes, Missouri. <risa> Buenas tardes, misori. ¿Qué nos cuentas? A ver, cuéntanos. Buenas, estoy aquí preparando unas una cosillas para, para vosotros, para, para leer las frases. Ay, Ay, me están preparando está... unas sorpresas. Qué guay, qué guay, qué guay. Nos tienes que mandar una cosa que realmente hay que disfrutemos con lo que hacemos, Adrián. En principio, y yo sí si os lo dije a Sofi, como sí. a los dos os gusta la radio, tengo sí. pensado ponerse a los dos como, como locutores de la radio. Uh. Uh. Oh yeah, oh yeah. Eso mola, eh, Paco. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Exactamente. Somos los locutores por aquí con amigos en el Twitch. Correcto. El pues, Guay, los presentadores de... <ríe> de un programa de radio. Nos qué tenemos que poner que un nombre, eh. Porque esto de, de es lujarnos, llamarnos es lujazo, por los nombres así de, de Twitch tiene que ser un nombre en conjunto, ¿sabes? Ah, claro, claro, claro, claro, claro. Bueno, de ahí han salido muchas personas así, por ejemplo, la Skeptchup y eran tres. ¿La Skeptchup? Sí, sí. <risa> la canción de Acer Gate. ¿eh? <risa> Acer Gate. A ver... Lo habéis dejado solo. Te quedas solo. <risa> Oye. Es una canción que, que la letra no tiene ningún sentido, pero mola. O sea, es pegadita. A ver. Claro. Sí, sí, sí. sí. Ahí que? lo que tiene. Ahí lo que tiene. Sí, señor. que no me encuentro. Ah, que no estoy, que estoy aquí, que ya no me encontraba. Estábamos en el podcast, vale, de acuerdo. Poscas. Bueno, pues eso, pues Pues la cuestión es que. Ah, me dijiste. Sofi. Sofi, Sofi, me dijiste. Me dijiste un comentario que ya lo hablaremos más detalladamente, porque me dijiste que a tu madre también le gustaba la radio. Ah, sí. Sí. ¿Eh? Y yo precisamente en ese tiempo es que me lo pasaba muy bien porque había un montón de grupos de música. Había un montón Ah, de pues ella, yo el te lo he dicho, ha sí. llegado a ver a y conocer a Mecano, a, a Tequila, hasta gente. Porque, bueno, lo que decías tú, ¿no? Que la, la, la época de antigua de la radio, o sea, era diferente porque iban los artistas y tú te podías acercar y no pasaba sí. ni nada, o sí. sea podías sí, sí. entrar, podías eh, hacerte fotos y era sí, otra sí, época sí. ella me ha contado época, un montón claro. de cosas y aparte de tú, también me cuentas cosas y, y es que es totalmente diferente a Hombre, lo que pasa hoy en día bien, claro, fijaros bien que yo trabajé en la discoteca que estaba en el paralelo, ni más ni menos de Barcelona, que estaba en un sitio espectacular, se llamaba Estudio 54 hace ya unos años pues yo fui uno de los últimos videojockeys de Estudio 54, antes de que cerraran y resulta que esa discoteca estaba poniendo música desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana para 2.500 personas. O sea, se tenía que dar muy bien poner música, o si no, realmente eso no funcionaría en esa discoteca. Y yo ahí estuve trabajando. Y era precisamente donde yo, que puntero de aquel momento, pues estaba trabajando también allí, que había sacado discos, producido discos, se llamaba Raúl Orellana... Y sí, o sea, antes, o sea, era más fácil, eh, aunque no sé qué decirte, ¿eh? porque... Hoy en día también, con los avances que hay, también es fácil que, que llegues a, a que te conozca la gente. Pero antes era más fácil que, que puedas acercarte a la persona, porque hoy en día para ir a la radio, por ejemplo, y conocer a un artista, tienes, que, Shakira, hacer, por ejemplo, tienes artista que pasar por nivel, un montón de, de sitios. Claro, claro, imagínate entrevistando a Shakira, por ejemplo... Pues yo qué sé, eso tiene que ser una satisfacción tremenda. O sea, no sabría ni siquiera ni cómo coger esa situación por las manos. Claro. Pero claro, una persona de, de alto nivel que tiene muy muy estipulado su vida muy bien y que bueno y que es una cantante pues que es donde va pues, a rasa. Claro, y Entonces, hoy en pues, día, claro, o sea, claro, es que hay dos diferencias. Porque antiguamente, eh, lo que hablábamos, ¿no? O sea, antiguamente la, la gente que era conocida, o sea, se, te, te podías acercar, ¿no? podías acercar hacer fotos y todo sí, lo que sí, tú quieras y hoy en día a la gente que es conocida es no. difícil que tú Más te acerques difícil. porque sí, es como sí, que sí, se sí, esconden o sea antes no no había ese miedo de lo que podría pasar sabes de, de, de que habían fan locas de esas típicas que, que, que, que la lían ¿sabes? que falta calidad sí. Falta calidad. Mira, antes teníamos grupos de música que no han perdido su, su ritmo desde que comenzaron, tipo Pink Floyd, The Stream, Mike Field, Supertrank, música que eran todos grupos, eran todos grupos, y cada grupo tenía un LP, como mínimo, y cada LP pues tenía un montón de canciones. Y escuchaba música de, de grupos extranjeros que la verdad es que merecía la pena. Hoy en día pienso yo que falta eso, falta eso, que la gente diga, oye, mira, la canción del verano, la canción del verano era todos los veranos Jordi Dan. Todos los veranos Jordi Dan ¿Qué ocurre? Que resulta es que Jordi Dan se retiró, luego ha fallecido también y no ha podido continuar con la música más tiempo. Pero me vengo a referir que antes había en grupos de música el último de la fila, Ramoncín, Duncan Du, eh, Gabinete Caligari, eh, todo música, Ramoncín, todo música, el loquillo, el último de la fila, todos estos Sí, había, grupo un, montón grupos, había eh... un montón de grupos. Un montón de música. Hoy hay, hay más que solitarios que sí. grupos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, solitarios que grupos, pero es que resulta que la música que hacen hoy en día se ha, tra se ha traducido todo a un comercio, ¿no? Es como una moda, o sea, la música. Yo creo que es como ponerte, por ejemplo, unos zapatos rojos cuando se llevan todo el mundo los zapatos rojos, pues es una moda. ¿Qué ocurre? Que resulta que, que bueno, pues la música ha tenido su momento y tiene su momento... Pero su momento bonito de la música con que la gente iba a esperar la cola de que abrieran a las 5 de la tarde la tienda para comprar el disco, la cassette, ¿sabes? O sea, eso sí. para mí que no sé, que ha desaparecido todo. o sea Yo eso desapare... era antiguamente, sí, bastante... Una bastante época que ya no, ya no volveremos a vivir seguramente, porque claro. No. Pero, pero es eso. Y ahora, por ejemplo, pues se trasciende todo a que llevas en un compadis o en un mp 3 o en un sistema digital. Y escuche la música con muy buena calidad, eso sí que es cierto. Estamos escuchando la música con una calidad excepcional, porque se escucha en casa, pero en cambio yo encuentro que falta más cantidad de calidad. Más es... cantidad, más cantidad de, de calidad, no sé. Sí, o sea, que las letras tengan su sus sentimientos, sus haya... emociones. Que haya más grupos. O sea, yo a veces me pongo a escuchar y hay un grupo que me gusta muchísimo que se estopa. Ah, sí, sí tiene unas canciones preciosas, preciosas, preciosas y hechas en un escenario alucinante. ¿Qué ocurre? Que, que resulta de que, bueno, yo estoy esperando a que saque otro trabajo esto para escucharlo, porque es que la verdad es que tiene canciones, no todas, pero hay muchas que me gustan, muchísimas me gustan. Y es un grupo de música español, que lo tenemos aquí, ha triunfado, de la nada, porque eran dos chavales de barrio, ¿eh? y han empezado con la música y se le ha dado muy bien. Le ha transmitido ese, ese querer ¿no? a la gente, ¿no? de coger y decir, mira, estoy haciendo una canción muy bonita para que la disfrute mucha gente y la comparta con cuanta más gente posible. Que creo que es de lo que de lo que se trata un poquito, ¿no? De, de compartir, ¿no? Sí, bueno, la música también, o sea, no solo depende de... O sea, no solo es importante también el compartir los mensajes y tal, sino que llegue a, a la gente. Sí, sí, claro, claro. A cuanto más cantidad de gente posible, mejor. Date cuenta que yo era de que no era músico. Yo nunca me he considerado música músico, he sido DJ, pero por mí han pasado muchas horas, muchas horas de trabajo, desde jovencito, eh, poniendo música en las discotecas y en los bares musicales, y era mi trabajo, porque yo después tenía mi otro trabajo, que no tenía nada que ver. Pero bueno, era mi pasión, lo que me gustaba, lo disfruté durante unos años, lo he vivido eso durante unos años, y entonces ahora me doy cuenta con que la música muchas veces que no la entiendo. Porque... No, es que yo tampoco la entiendo muchas veces, ¿eh? no, no te preocupes Pero aún así hay cantantes que, que siguen marcando Porque a mí, por ejemplo, desde... Te estoy hablando de cantantes que sigo desde el inicio de todo, ¿eh? Desde el principio, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho David Bisbal, Pablo Alborán Estos cantantes son que desde los principios te, te, te dejan como diciendo, vale, esta música para mí significa algo, o sea, no claro, solo claro, claro. no solo que las canciones tengan sus mensajes y te gusten, sino que, ¿Sí? que no sé, tiene que sea ritmo, global, ¿no? que sea una la personalidad también cuenta, la, la personalidad la tarareas, del cantante. La escucha la tarareas cuando estás solo, se te acuerda de esa canción, pum, empiezas a cantarla, claro, la música, para mí es como un perfume, ¿no?, que te traslada por ahí a otros sí. sitios que... Y la personalidad y también bacana, cuenta de... porque no, no. si... La personalidad de de, la, de las personas también cuenta sí. bastante. Sí, claro, claro, claro, claro. Eso ya cada uno como se lo tome, porque cada uno tendremos uno gusto, uno le gustará, por ejemplo, ponerse pues, no sé, un tipo de música tipo rock, se declinará por una música en general, ¿no? Otro, como en mi caso, por ejemplo, que yo me declino por cualquier grupo de música, que sea una música así que me llene, que me que me haga lo mismo sentir, que te hace sentir a ti, con eso ya me basta, ¿no? Sí. bueno, Pero a mí sí, sí, yo, bueno, yo creo que te lo comenté, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me me gusta mucho el estilo rap, el estilo hip hop y la eso -hop, me y... me mola un montón, ver, uh -huh. me Mola bastante. De hecho, alguna vez he intentado hacer freestyle y y a ver, más o menos, ¿sabes? Tampoco sí, es algo sí, sí. Es que claro. ¿El qué? Madre mía, Adrián, ¿se te escucha fatal ese micrófono? No, no, le... no te he escuchado bien. Se ha oído como el fantasma que estábamos buscando antes en el juego. Adrián. Eh, hey, acabo de llegar, dime. Vamos a ver, dime, dime, que habías comentado algo. Sí, pero sí, no habías dicho algo. De los, había de los muy lejanos, muy lejanos. No, está, está hablando con mi madre, está hablando con Vale, pues a ver, ¿qué nos puedes contar tú? ¿Qué es lo que te apetece? A ver, ¿qué es lo que consideras tú de la música? que te gusta la música? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Alguna canción? Soy... especial? Yo soy polifacético, me gusta todo tipo de músicas. Eso está bien, eh. Yo no, yo no tengo no tengo ninguna rama así que me guste o no me guste. Yo siempre he escuchado todo tipo de músicas. Eso, ¿eh? En el que para así no tener nunca problemas musicales con, con la gente y así estar abierto a todo tipo de idiomas. Lo escucho siempre en todo tipo de idiomas. Y así también terminado. Hago, hago, hago, hago, culturas de... Adrián. ¿Qué es Dime, ¿qué pasa? Te lo digo eh, para que en otra vez, otra ocasión, eh, lo tengamos esto presente. Hay que hacer algo con ese micrófono, porque se te va la modulación. No es una modulación constante, eh, o sea, se te... No sé, a veces... Creo que... Eh, ¿Tú no tenías una micro auricular, Adrián, de estos micrófonos auriculares? Se rompió el cable. ¡Adiós! No me digas. Uah, ah. sí, de hecho, voy a intentar probarlo un momento. O o sea, lo vosotros seguir hablando, voy a ir a ver si puedo, voy a probar el micrófono, a ver si vale, el vale. día... porque el otro día abrió mi padre los auriculares, así que lo consigo conseguido arreglar, ¿vale? A ver, Nosotros... a ver si... vale. Eh, seguir hablando, yo me ensordezco para que podáis hablar tranquilamente y que no se escuche los auriculares, ¿vale? Vale, y cuando vale, lo vale, tengan vale. nos avisa, ¿vale, Adrián? Cuando lo tengan nos Perfecto. avisa, ¿vale? Vale, yo sigo viendo en directo, me ensordezco. <ríe> eh, estoy viendo que mi, eh, nuestro compañero productor <ríe> Missouri ha puesto, va poniendo cositas por el, por el Discord, por el grupo que tenemos Y ha puesto, Irene Montero se gasta un millón de euros para llamar machista a Pablo, Mat a Pablo Motor ¿Solo? En ¿Solo? el Discord donde he pasado no, la imagen? Que, que, que, que, sí, sí, en Discord. Ahí, en la, verás la, la noticia. Irine Montero se, gast, se gasta un millón de euros para llamar machista a Pablo Motón. O sea que le ha salido la jugada por un millón de euros. Uff, voy, voy, voy a buscarlo de... por... Mira, de hecho, mira, voy a hacer una cosa. Mientras tú vas contando cosas, yo voy a mirar en el, en la, en el periódico... Voy a sí. ir mirando noticias y así podemos ir comentándolas también. Ah, vale, de acuerdo. Ya verás, ¿Eh? es que, es que esto, esto no sale muy caro a todos. No pues, puedes todo. ir comentando si quieres esa noticia. Yo voy yo a ir mirando a ver esta, si encuentro tengo algo. La pantalla esta. Sí, sí, tengo la pantalla esta. Sí, sí, ya, te, ya me quedo yo por aquí argumentando un poquito. Tengo la pantalla verde esta para hacer el croma, pero después tengo dos focos y los dos focos son de LED. O sea, ya más barato no se puede conseguir. O sea... Sí. <risa> ¿Es ¿es por aquí, ¿Se escucha bien? No, Ahora se escucha, ahora se distorsionado, escucha diferente. ¿tien? Distorsionado. Tienes que bajarte, tienes que separarte nomás de la boca, Adrián. Adrián, la ha silenciado, silenciado ahora, me parece. A ver. No, a ver. Sí, se ha, se ha silenciado un momento. Sí, sí, se ha muteado un momentito. Vale, a ver, ahora voy a escuchar por el micrófono antiguo. O sea, ahora, el micrófono vale. Nuevo, pero ahora. Que, que he probado, se escucha pero se escucha sí. distorsionado. O sea, lo, fuera lejos, lo tengo lejos, lo tengo afuera. Mm, se escuchaban. Me tengo que comprar unos nuevos auriculares. Ahora como está Black Friday, como esta tarde voy con mis amigos, voy y echo un vistazo a unos nuevos auriculares. Claro. Claro, hombre. De eso que te cuesten poquitos. Por 12, 15 euros tienes unos auriculares chulísimos. No, de hecho estos auriculares, estos auriculares mm -hmm. son bastante buenos. Lo único que pasa es que de tantas vueltas que ha dado, me han durado dos años estos auriculares de Tantas vueltas que ha dado con el cable, está el cable destrozado, en lo, en las clavijas del cable está casi doblado por la mitad y, y como las vueltas están dando así, pues están, están casi desconectados. Ay. Ay. Bueno, pues hay que mirar ahí un micrófonito más o menos en condiciones para que la modulación te salga bien, porque ya Sofía la escucho estupenda como si fuera por teléfono. ¿eh? Sí, bueno, yo es que lo, lo que os iba a comentar Que, bueno, sobre todo a Misuri, Que es el que tiene problemas con el, con el micro eh, Yo tengo un micrófono, ¿vale? Que cuesta, nada, son 20 euros Tampoco cuesta mucho más Y, y es el... Bueno, espera, os paso el micro por el Discord Y lo, y lo veis, o sea, no, no es nada O sea, son 20 euros Y es un mm. micrófono Trust y, y la verdad es que ya veis que la calidad de audio o sea, es bastante, no, no, que se te bastante buena se te Y no, y bien, no se ocupa te... mucho, o sea, es, es un micro pequeño ¿Mm? Y que puedes comprar en Amazon, en, en Mediamark Lo paso por aquí, por el Discord Ahí está Yo bueno, os iba a decir, chicos, ahí está, sí, a ver si lo vemos Y arriba he puesto una noticia que he encontrado ah, muy bien ahora la comentaremos después de mirar lo del micro que lo mirarás tú míralo el micro ya verás lo estoy viendo pues ese micro es el que tengo yo Mira, se va de maravilla eso no tienes complicidad ninguna es ¿eh? enchufarlo a un puerto USB lo sí sí o sea solo tienes bien. que conectarlo y ya está o sea no tienes yeah. que configurar luego te vas al programa donde haces el el stream y se acabó no sí, tienes que hacer se acabó, nada más claro. Y además, mira, anti antivibración, con trípode, sí, con aj sí, ángulo claro. ajustable, o sea, y el audio ya lo sí. ves, que se escucha bien. Sí, de sí, verdad que sí. Llevo una araña también ahí para que no vive la anti antivibración, exactamente. Sí. sí. Pues está muy chulo. Lo paso Buena por realidad. el chat, por si hay alguien que lo quiere también, pues ahí está. Tienes que poner, Sofi, eh, un comando que sea componentes, para que todo el mundo vea tus componentes. Bueno, era más que nada por tener información de algo que te iría bien, ¿no? Sí, más que nada por eso, sí. Pero bueno, eh, como voy, esta, como voy esta tarde a tratar de ver... Micrófono. Si sí. no veo micrófono, me miro unos auriculares. Vale. porque No me costaron muy caros. No me costó muy caro el micrófono este, me costó 5 euros. Y la verdad es que lo llevo bastante tiempo, ¿eh? Lo llevo 5 años. Hombre, pues ya es tiempo, ¿eh? Bueno, ya. No, pero bueno, la cuestión es que si te ha ido bien y te ha dejado funcionar, ese es el problema. Os voy a pasar por aquí un enlace. Vale, yo he puesto una noticia, ¿vale? Que mientras Paco va pasando el enlace, he encontrado vale. una noticia que pone gafas con funciones de un móvil, o sea, Photoshop, in instantáneo y otros in inminentes avances gracias a los nuevos chips, o sea, que quiere decir eso? ¿Cómo? ¿Que te pones las gafas y, y lo que ves está como editado? Es posible, es posible. Eh, supongo que lo que se referirá es a que las gafas eh, las están haciendo para que parezcan también un teléfono móvil. Si ya decían, porque tú, la típica frase que te dice tu padre de no te acerques mucho a la pantalla que te vas a quedar ciego. Por ejemplo. Eh... Esa frase que decían, eh, es un mito, te puede dejar migrañas, no te puedes quedar ciego. Te deja migrañas, pero eh, al cabo del tiempo, con muchas migrañas sí que te puedes quedar puedes perder vista. Y, y lo que están buscando es eh, quitar los teléfonos, eh, los teléfonos físicos, convertirlos en gafas, y que todo el mundo lo vayamos con gafas. Uy, uy, uy, uy. uy. Porque eh, lo que quieren hacer es quitar la... Concapitación que haces para, para utilizar los, los teléfonos móviles y sacar en vez de teléfonos móviles que a lo mejor valen 200 euros como un móvil nuevo, eh, se gasten en la graduación de unas gafas y encima que, que lleven incorporados un teléfono móvil que a lo mejor ahí ya te dejas lo mismo que por un ordenador 800-900 euros. Oh, eso está todo muy en pañales, me parece a mí. ¿eh? No sé, <risa> claro, está en la cosa. O sea. <risa> Eso acaba de comenzar ahora, hay que tener un proceso, a ver si la gente se adapta, si realmente lo coge o no lo coge. ¿Sabéis qué pasa? Mira, a mí el tema de los drones es una cosa que me gusta mucho. Sí. Yo tengo un dron, un DJI, el modelo Spar, un dron pequeñito, que da una buena calidad de imagen, y este dron, si queréis, se puede pilotar o bien con el teléfono móvil o bien con una emisora. Bien, la información que te llega el teléfono móvil, le da nada más ni nada menos que la imagen que está recogiendo el teléfono, el dron desde el aire, ¿no? tú lo ves ahí, pero hay un sistema que es una gafas Gloses de DJI también, que esta gafa lo que tiene es que tú ves la imagen que está de DR observando el, el dron. Entonces, esto yo digo que está muy en pañales porque las gafas precisamente son muy ortodoxas, son una gafa muy ortopédicas, por llamarlo de alguna manera, una gafa que visualmente las ves, y son gafas grandes, no son gafas pequeñas y no son nada cómodas, y entonces siempre pasa lo mismo. De aquí a cinco años estaremos con unas gafas como las que hice, por ejemplo, Adrián. Unas gafas pequeñitas, una gafas muy portátiles... que tú la lleves, pum, recibes una llamada, está viendo a esa de persona. Sí, y habrán novedades. Novedades habrán las mil y una, las mil y una. Luego otras cosas que cuajen. Yo no veo ahí a 200.000 personas con una gafa de, de, de sol puesta, ...con una gafa de esas de, de, de 3D, o como se le quieran llamar, para recibir una llamada telefónica. Yo creo que eso, bueno. En las películas de estas tres está muy bien. En las películas de estas tres. Pero en la vida en, real... Pues. En la vida real yo creo que eso no va a cuajar. Eso será una moda como otra el DVD o los pendrive y cosas de ese tipo. Claro, eh, será todo para personas muy selectas. Al principio, como pasa con todo, mi dron cuando salió al principio costaba un dinero y ahora no vale ni la mitad. Sí, bueno, bueno, cuando se, se pusieron claro. de moda los... Yo me acuerdo que cuando se pusieron de moda los, los drones... Empezaron okay. muchos youtubers, de los que yo sigo algunos, eh, grababan eh, las típicas escenas eh, cinematográficas que hacen en los cines, pues empezaron es a hacer en sus canales, es pues en los vídeos, pues algún trozo cinematográfico con el drone el... A ver, que está muy bien, ¿eh? Porque le da un toque más profesional. Claro, Pero claro, claro, yo siempre lo digo, o sea, el tema de las modas, tendencias, o sea, yo desde mi punto de vista, ¿eh? o sea sí, Yo sí. no estoy a favor porque, sí. claro, no te diferencia del resto porque estás haciendo lo mismo que los demás. Es como ¿No? cuando se pone de moda, sí, sí, por sí, ejemplo, también. una chaqueta o, o unas botas, y todo el mundo lleva lo mismo, o sea, no... Bien, bien, bien. Es como que no bien. te... No te... Estás siguiendo algo que hace el resto, o sea, no, no te diferencia como, bueno, como claro, persona, está, no sé. Está, claro, ahí está precisamente una parte importante que es lo que nos hace ser más selector, ¿no? Por ejemplo, a la hora de decidir, depende de qué situaciones, ¿no? Eh, esto es una moda, sí, el dron, por ejemplo, es una moda, lo que estamos hablando, pues sí, es una moda, pero que esto acaerá, acaerá, pues yo no sé, pero graves consecuencias, porque es una moda... Que un dron lo puede llevar a dos kilómetros de distancia sin ningún problema, porque el dron lo hace. Sí, bueno, de hecho el el Fitger Spinner, cuando... No sé si sabéis lo que, lo que es, espérate, te lo paso. Fitger, vale. espérate, a ver si encuentro... Creo eh, espérate, que... Se... Eh, hay un GIF. Vale, eh, eso cuando se puso de moda, todo, todos los youtubers empezaron... Eh, hacer un vídeo, otro, otro, otro, otro, Esto, empezar Paco. Y, vale. y me acuerdo de que vale, es. de que veías por la calle pero, pero a un montón de niños con, con el feature Malo, spider el Que luego al final lo acabas tú comprando Pero cuando ya ha pasado la moda, no en plena moda Ya, ya, ¿sabes? ya, ya, ya. Sí, pero sí, Pero claro, sí, y luego sí, sí. Eh, los, los canales estos de de miedo estos de estos que hacen, por ejemplo, exploraciones, eh, invocaciones y esas cosas, pues sí. algunos pues, decían lo típico, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si giramos el Witcher Spin a las 3 AM? ¿Qué pasa si...? Y, y se montaban como unas paranoias, no, pero, para, pero... Es mejor hacen, Sofi. Para sacar visitas y sacar audiencia a mala, a mala fe sin hacer trabajo duro como estamos haciendo nosotros. Eh, ellos sacan mmm, poniendo títulos falsos, eh, haciendo contenido falso, que luego no lleva a ningún sitio, que luego resulta que todo lo que hacen es, es falso, porque eh, hay un detrás de cámaras, que todo está preparado, por ejemplo, lo de moda del Charlie Charlie, que era mm, eh, dos sí y dos nos en forma de cruz, eh, con dos lapiceros, y se puso de moda por, por youtubers, que lo hacían con, con ventiladores, o que lo hacían con amigos que que lo movían a través de hilos o soplaban. Sí, sí, o sea, de eso se sí me gusta y, y así los niños lo intentaban, lo ponían de moda, que así, se inventaban paranoias, y yo me acuerdo estando en el colegio, que de hecho se puso en, en moda en el colegio lo de Charlie Charlie, cuando yo estaba en quinto de la primaria, se puso en moda de Charlie Charlie, y, y todos diciendo lo de Charlie Charlie, y, y yo cansado pedí eh, que si sí, me podía ir al recreo que no sé qué, me dicen no eh, y tenía todo el día a, a mi derecha, Charlie, Charlie a mi izquierda, Charlie, Charlie, atrás, Charlie, Charlie es pues que el problema de esto, o sea es por lo, o sea, no por la gente adulta, porque eso ellos ya sabrán pero los críos o sea, mmm, se llegan a traumatizar por estas cosas, claro, porque claro, claro, empiezan claro. a pensar que es real o que hoy no sé si me explico, o sea, si llegarían a traumatizar Porque el simple hecho de, por ejemplo, a lo mejor Tocar un lápiz a las, a las 12 de la noche A lo mejor sí, eso sí. Ya, ellos ya piensan Uy, va a venir un fantasma por mí, mejor no lo cojo um, sí. O sea, llegan no. a, llegarían a ese punto Sobre todo críos de 9-10 años Porque son muy inocentes Entonces no... Bueno, ahora, hoy en día hay muchos Espabilados, pero, pero ya me entendéis no Que los que son más... Inocentillos pues, pues... Lógicamente pues cogen trauma Y a lo mejor ciertas cosas no las hacen Por miedo a lo que Supuestamente han visto por Youtube Porque han dicho que eso está mal O que eso es peligroso Y, y lo curioso es que Por ejemplo en los vídeos En los vídeos estos de... Eh, lo que comentabas tú Misuri Que es todo actuado o, Y esas cosas lo curioso es que dicen, no lo hagáis, claro, no lo hagáis, pero ¿y tú qué? Claro, no, no le estás dando o sea, no le un ejemplo ser, a los no críos. Le exigir, no le puedes exigir a una persona que haga algo que no, uno no puede hacer por uno mismo. Claro, o sea, porque si tú dices no lo hagas y, y luego tú lo haces, es como el que, el, por ejemplo, te fuma te y le dices no fumes y eres tú el que estás fumando. O sea, no, no tienes ni pies sí. ni cabeza eso, ¿sabes? Sí. Mm. Bueno, pues nada, pues la cuestión es que nos tendrás informados, ¿eh, Adrián? Sí. Ok, nos tendrás informados, sobre todo es que yo me he puesto muy contento cuando me ha dicho lo de la noticia esta de, de la voces para videojuegos. Y yo, Buah, eso va Ni va ser cuando me malo, lo dijo, ya. dije, no puede ser. O sea, no, no, eso no, no ser puede ser que algo que, y... que me gusta, porque, a ver, claro. Paco, es que a los dos. Nos gustan estas cosas sí, sí, de, claro, del claro, doblaje, claro. del teatro, de, de, de, de todas estas cosas. Por cierto, estuve, ahora es como entrar al teatro. Estuve el otro día viendo una obra de teatro que daban en Cornellá. Salía Blanca Portillo, ah, una sí. de mis actrices preferidas. El teatro se puso todo el mundo de pie cuando finalizó la obra, aplaudiendo. Nos encantó la obra, nos gustó. El ambiente de teatro es un ambiente que me encanta. Hay gente muy selecta porque la obra de teatro pues, era para gente mayor, sobre todo. No era para todos los gustos, pero bueno, bueno. Eh, no era una obra de teatro para niños, ¿no? Y entonces, pues, la verdad que, que me encantó la obra de teatro. Y no sí, yo más. también soy o sea, fan de las pasada, obras de la teatro, la verdad. A mí me sí, gustan sí, bastante. Sí, sí. La verdad pero que, claro, es que, es que depende del de personas... pueblo. A lo mejor te cuesta más la entrada que... Bueno, ¿sabes? sí, eso sí, o sea, 20 y algo de euros me parece que sale, 25, 22, 23 euros más o menos lo que sale en la entrada de ir al teatro, pero bueno, pero es un lujazo, ¿eh? o sea, es un lujazo, o sea, una maravilla, o sea, una persona que hace eh, en un escenario creerte que las cosas que están pasando son fallos de, de, de interpretación, ¿me entiendes? Y, ...y sigue todo el rato con su guión, metía en su guión, metía en su guión... ...dos horas hablando, Blanca Portillo, en la obra de teatro... ...dos horas hablando, sin cesar, ¿eh? dándolo todo ahí encima del escenario... ...me encantó la obra, me encantó... ...y he sacado una buena conclusión... ...y ahora precisamente el día 2, si no recuerdo mal, que es viernes, correcto... ...el día 2 de la semana que viene, hay una película que quiero ir a la cena... ...hay que una película que quiero ir a ver a, a todo tren... <risa> La a semana que viene. Sí, sí, sí, sí, sí. A todo tren. El día 2 voy al estreno de A todo tren. ¡Wow! Ya, ya os contarás, a ver qué tal. Sí, ya os contaré, ya os contaré qué tal me ha ido la película, porque creo que es muy divertida y yo he visto un tráiler y creo que lo que nos hace falta a todos es un poco sentido, el humor. A mí me, sentido, el humor. me encanta, por ejemplo, las películas de, de Pixar, de Disney, o sea, los mensajes que dan. O sea, Aparte de que yo lloro con todas las películas, sea de miedo, sea de risa, sea de la que sea, lloro con todas las películas. Bueno, pues soy tan sensible pues, en lo que pasa, bueno, ¿no? Pero con las películas... películas de Pixar y sí, Disney, sí. sobre todo las de sí. Pixar, que son las que más ah. veo. Uf, vale, vale. O sea, en toda la. En toda la película Te quedas con el. Con un, Te yo queda todo el rato con un mensaje, ¿sabes? Yo aquí tengo una televisión. O sea, perdón, tengo un monitor de, 22, de 32 pulgadas uno de 32 y otro de 27 que para hacer el streaming ¿Qué? pero yo creo que si todo va bien si todo va bien me gustaría tener uno de 55 pulgadas aquí una televisión y sabéis los pufesos que te sientas así plf, Ay, y... mira pues fíjate de eso quería yo también son comodísimo pero no lo encuentro son... por ningún lado tú. creo creo que está en una tienda muy importante de muebles que hay en españa <risa> En el Ikea, ¿verdad? En el Ikea, en el Ikea. <risa> en el IKEA. Sí, sí, sí, exactamente. Pues ahí me parece que están. Y como los tengan ahí en el Ikea, me acerco, wow. los veo, los, elijo el color que tengan allí y me traigo uno. Y tienen, que estén, eh, tienen que ser soy, de cómodos, pero... Es, es, o sea, tú imagínate en esta superficie que Te sí, pones por aquí y quedarte así. Y no moverte, y... ¿sabes? ¿Te quedas ahí? Y estás con una televisión aquí de 55 pulgadas aquí en medio... Que cabe bien, ¿eh? Cabe bien la televisión, ¿eh? Que eso va a ser mi siguiente adquisición, la televisión de 55 pulgadas. A mí Cuando eso me eso Vosotros que sabéis más de, de ordenadores y estas cosas, eso de las pulgadas, o sea, el otro día lo estaba pensando, ¿a qué se refiere? Eh, ¿Pulgadas de, la maño, de la pulgar? Medida. El tamaño, la medida. Tamaño, la medida, sí, el tamaño. Correcto. ¿Pero del pulgar del dedo o... No. No, es como se dice pulgadas, pues yo me lío. Sí, y hay, no centímetros, sé. hay centímetros, eh, son distancias de medida. Centímetros, metros, milímetros y pulgadas. Sí. Habrá algunas más por ahí que me deje seguramente. Pero entre ellas es como decir, por ejemplo, en Estados Unidos es todo por pulgadas. Al igual que la altura no son por metros, son por pies. ¿Sí? Y entonces cambia un poquito. Sí, sí, sí, sí. O sea, ahí por ejemplo, eh, ¿de cuántas pulgadas es tu televisión? mi televisión es de 55 pulgadas por decir un ejemplo, pues ahí son es otra, otra a eso a eso mismo le llaman de otra manera pero es exactamente lo mismo, quiere decir lo mismo y tiene otra medida diferente no es lo mismo, por ejemplo, 55 pulgadas que el otro habíamos dicho que eran píxeles, no eh, ¿Pies? pulgadas y otro eran ay, Sofía, se me ha ido los, santo al cielo los pies, ¿no? los, no, pies, no, los, los pies es una medida de, de longitud de altura. No, de longitud. De longitud. Bueno, los pies pueden ser altura también. ¿eh? Bueno, también, sí, se les suele decir de altura, pero... Pero eso creo longitud, que es en sí, Estados sí. Unidos, ¿no? La Altura Correcto. por pies. Correcto, exactamente. Exactamente. Y entonces aquí en Europa, pues utilizamos otro, otro lenguaje ¿no? y también utilizamos otra me, otras medidas diferentes para, para tomar detalles. Por ejemplo, ¿a cuánto iba corriendo un coche en Estados Unidos? Pues no iba, a ciento, claro, exactamente, no iba a 120 kilómetros por hora, va a 85 millas o 90 millas, lo que sean los kilómetros por hora. Cuando sales en una televisión americana, dice Mayday, Mayday, Mayday, dice, me dígame, dígame", dice, acabamos de recibir la señal que iba a 150 millas, pues eso, que el coche iba volando. O sea, se utiliza la misma palabra, que significa lo mismo, pero con dist distinto tipo de, de lenguaje pero es que lo que me lía es que yo no sé si son centímetros o Corre. es otra cosa, no sé, eso es lo que son me pulgadas. lía. Son pulgadas, centímetros sería un metro y veintiocho, un metro treinta o algo así, más o menos, unas cincuenta y cinco pulgadas. Si tú mides, claro, ya te entiendo lo que me quiere decir, mira, tú te cuenta la cosa, cuando una televisión es de cincuenta y cinco pulgadas independientemente sea de otra marca de televisión o de otro modelo de televisión son 55 pulgadas eso corresponde que de punta a punta en el, en el ancho así de la televisión eh, 55 el ancho, centímetros. Tiene, que, tiene que hacer una medida tiene que hacer una medida vale y, el, y a ver si me, eh, te voy entendiendo, voy entendiendo o sea, las pulgadas es otra manera de medir las pantallas ¿no? Eso es. Pero si se dice, por ejemplo, que la pantalla mide 55 pulgadas, ¿cuántos Eso centímetros es... son? De, eh, de punta a punta son 55 centímetros. O sea, cuando se dice, por ejemplo, 75 pulgadas son 75 centímetros. No, de una, de una punta, por ejemplo, abajo a la derecha, de abajo a la no derecha, ser, no ser, de no abajo, a por... la derecha, abajo a la izquierda, o sea, de abajo a la derecha, no. arriba a la izquierda tiene que ser una medida de 75 centímetros. Ah, en vertical, ¿te refieres, Adrián? Eh, diagonal, ¿no? ¿En diagonal. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. 32 pulgadas no corresponden a 32 centímetros, segurísimo, Adrián. Pues ¿a mí me lo explicaron así en el Instituto. No, no, no, no, no, ahí hay un error, un error que no, no, no, eso para que te acuerdes o lo que sea, pero no te lo explicaron bien. Mira, vamos a ver una cosa, no puede ser que una televisión de 32 pulgadas haga 32 centímetros, imposible estoy mirando aquí por, por Google, a ver... Y... Son 120 y algo centímetros, de punta a punta, de punta a punta. Eh, pero no te sabría decir exactamente la medida cuál es, por eso no te quería intervenir tampoco, Adrià, porque es que no sé exactamente cuál es la medida. Sé que precisamente las televisiones de 55 pulgadas, hablamos de pulgadas, son unas televisiones enormes, enormes, grandes, unas televisiones bastante grandes. Eh, no me he declinado ya en comprarme una porque, bueno, hay varios factores que me intervienen, ¿no? pero que uno sobre todo es, es que eh, esa televisión quiero que sea con Smart TV, ya que tenga integrado por ahí internet también, porque he visto una auténtica maravilla. Tú imagínate con un puff eso aquí, con una bolsa de palomitas, ah, con maravilla. una falta de naranja, que nunca falte la falta de naranja, ¿eh? y viendo una película. Te, película te pues yo es que... Perdón. Ponerte ahí a tumbarte y ponerte a ver Netflix. A ver películas. Y que llueva lo que, lo que llueva. Me da lo mismo, sí, sí, sí. sí. Yo que sí es que lo ver. digo. O sea, como en casa, en ningún sitio, ¿sabes? En ningún sitio, en ningún sitio. Tú estás en tu casa, te sientas ahí en el sofá, tienes una televisión generosa, te pones la tele a ver una cosa que te guste, bien. Pero yo es que la televisión que tengo en el piso hace esto. ¡Ostras! pequeñita. Es pequeñita. Es pequeñita. Es pequeñita. Tengo más grande el monitor que tengo aquí de, del ordenador que no la televisión que tenemos en el comedor. Y yo no, yo quiero una televisión grande, grande. Una televisión de 55 pulgadas, por pues ahí... Mmm, me la compraré en Amazon, por si la tengo que devolver, que me parece pequeña, pero por ahí por ahí va la cosa. 55 pulgadas yo creo que es una televisión bastante grandecita ya. Y ahora que está muy bien de precio, porque están ahora... Que no dan abasto en los almacenes la cantidad de televisores, teléfonos móviles que no se venden, pues es el momento. O sea, En cualquier momento sorprendo por aquí con un puff Hago una videoconferencia también aquí a través de Discord pum, Me pongo el tufa aquí detrás Y digo mira lo que me he comprado pum, ¡puff! <risa> Ahí se ve <risa> wow, No os vais a creer lo que, me, lo que me pasó el otro día No os vais a pasó? creer lo que me pasó el otro día ¿Qué te pasó? Pues a ver eh, A mí me gusta Ya sabes, ¿no? el tema de la radio y tal vale. Pues antes Escuchaba un programa que ya no lo hacen eh, ponte a prueba, ¿vale? Que le hacían en Europa FM. Uh -huh. Pues resulta ser que un locutor de ellos uh -huh. eh, vive en mi pueblo. Anda, ¿qué me dices? Sí, el Yusep ¿Ah? Probato ¿Sí? Sí, sí. ¿Y el locutor de radio? Sí, mira. Eh, te paso el. Aquí, espérate. Pasá, pasá el enlace, el enlace. Aquí, mira, este señorito de aquí. Oh. Ahí está. Entonces, eh, le, yo le decía a mi madre: jo, Ojalá encontrármelo, porque eso sería espectacular. O sea, claro... eh, guapetón el chico, es eh, guapetón, ¿eh? Sí. es Lo sea, sí, yo... sí, mismo que yo, ve, Él va sin afeitar, <risa> en la foto de la derecha, va sin afeitar igual que yo, con mucho más pelo que yo, <risa> más joven que yo. Sí, sí, eh, pues Josep el... Lobato. Este Lovato. es el Josep Lobato, vale, pues. Vale. Eh... Él hacía un programa de, ¿Eh? de, de, que se llamaba Ponte a Prueba. ¿En qué consistía sí. el programa? La gente llamaba, ¿vale? Había tres locutores. Sí. Y. Como nosotros, aquí hay tres locutores. Muy <ríe> y. Bien, muy bien, muy bien. Y entonces la gente llamaba y contaba sus experiencias, alguna historia, bien. algo que le había pasado bien. a la gente. Y, y bueno, bueno pues exponían sus cosas. A veces eran malas, a veces eran buenas, había de todo, ¿vale? Ah. Entonces hubo un día que cambiaron de equipo. Porque este chico eh, empezó a tener un problema en la no se sabía si era de la voz, si era no, no se sabía nada. Entonces eh, parece ser que le detectaron una enfermedad que era neuro... es neurológica vale. y que le afecta al habla, le afecta a escribir, o sea perdió por completo la comunicación. Sí, no. Pero por completo, ¿eh? No, no sabía hablar, no sabía escribir, escribir, o sea, escribir, simplemente escribir, tampoco sabía, no sabía leer, no sabía hacer nada, y le costaba. Entonces, poco a poco ha ido evolucionando y aún sigue en proceso, ya habla, pero no habla como nosotros, sino por gestos, por... El pobre se, se molesta pobre, en, cual, en poderse comunicar yo. lo máximo Bueno, ya os he pasado el link, ya os vais informando si queréis Y lo, y lo miráis Pues, el otro día El otro día, eh, Lo mismo, oye, a ver si lo vemos un día, por favor, ojalá verlo un día Ojalá verlo un día Y un día <ríe> Por la noche bueno, por la noche, ya sabes que ahora anochece antes. Me estoy Estamos quedando por sorprendido la... porque estoy viendo las imágenes de este chico y estoy viendo la noticia, que estoy leyendo todo, te estoy escuchando, pero estoy leyendo todo el transcurso de, de esta persona sí. y es una auténtica pena. Sí, una sí, es lo que, lo que te digo, o sea, pasó de un pero de un día para otro, ¿eh? O sea, no era no, en proceso de que a lo mejor no, un día no, se, no, se queda fógnitos. Con... No, no. ¿Eh? No, no, sí, bueno, estas cosas es que nos pueden pasar a cualquiera, lamentablemente, y es sí. una pena, porque ver una persona joven con un futuro que está permanentemente en pleno apogeo porque el trabajo le va bien, pues que le pase esto, pues la verdad que la salud es lo más importante que tenemos, sí. ahí está la cosa. Y, entonces el, el... y como la salud es la más importante que tenemos, salud. Voy a ver un poquito de oferta. Eh, pues no. el otro día ya. estábamos por la calle... Y, y justo mi madre Pues me, me iba a decir Porque hay zonas Que sabemos que suele pasar Porque a lo mejor en Insta Stories Pues lo, lo suele volver a... Lo sube, ¿no? Y, y... Ese día precisamente Pasamos por esa zona y, y justo mi madre me iba a decir Oye, a ver si lo vemos Porque siempre que pasamos por aquí Luego llegamos a casa Vemos la historia Y resulta que ha pasado por ahí Y no lo hemos visto Pues antes de que me lo dijera Bien. Veo a alguien que pasa justo por enfrente por mi, por mi izquierda Y me quedo así mirando Nos miramos las dos Y yo, ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y, y, y las dos, ¡Es él! Y, y yo corriendo como una loca yo yo sé Iba detrás, el pobre iba con los auriculares y, no, y me acuerdo que se quedó así como... Como en shock, como diciendo... No, no, ¿Cómo? Claro, no está no tan acostumbrado el pobre que... Que alguien joven le, le pare, ¿sabes? Ah, claro, claro Y, claro. y más así, con, con esa emoción Y le dije, ay, Dios mío, que te sigo desde te Ponte a Prueba Desde el primer programa y, y me hizo así un gesto, como el pobre no puede hablar mucho Pues me hizo así un gesto, como diciendo, buf Sí que son años sí, <risa> Es que sí, son sí, años sí, O sea, ya lo verás, vaya, que Ponte a Prueba lo, lo, lo hicieron, o sea, empezó Pero no me acuerdo en qué año exactamente Pero bien, muy bien, muy de bien. Años y, y le digo, ay, pues una foto, una foto Y, y, se me... y los ojos, o sea, mi reacción, o sea, n... es que es difícil de explicar Porque era una sensación súper extraña Porque claro. yo estaba pensando, a ver, ¿es verdad o, o, o qué está pasando aquí? A lo mejor no, no me estoy situando bien Y hablaba más mi madre que yo, porque yo de lo nerviosa que estaba No podía hablar, casi Me quedé claro, sin claro, palabras, claro, claro. casi. Claro, claro. Y entonces eh, mi madre fue mi madre la que dijo una foto y, en vez de yo, porque yo cuando me pongo muy nerviosa no hablo, o sea, me ah, quedo callada. Sí, o eso, sí. o me pongo a hablar mucho y no me callo, sí. ya, ya, <risa> según sí, me sí. pille. Sí, sí sí, y entonces, sí, sí. Claro, es que de la emoción, claro, uh, lógico, normal, Y entonces claro. me hice la foto con él y yo no puede ser, bueno. no puede ser. Y cuando ya nos vamos. Mi madre eh, se gira, yo no lo vi, ¿vale? Pero se gira y me y dice eh, Buah, la gente del bar mirando fijamente, como diciendo que, ¿Quién es ese? Y, y, y, le, sí, y sí. le digo a mi madre, ¿Cómo que no saben quién es ese? Más cultura radiofónica, por favor, que no lo saben Más cultura radiofónica Pero sí, sí, se ve que me dijo eso, que se quedaron todos mirando y yo, bueno, bueno, al menos yo me he quedado tranquila, es que lo he visto en persona y me he hecho la foto. Yo, por lo menos... Qué guay, qué guay, qué guay. os wow, sí. voy a pasar la, la foto para que veáis que... O sea, que es verdad, o sea, tampoco es algo sí, que, sí, sí, que no, estoy inventando. No. Yo me lo creo, me lo creo. Y sí, me dice, sí, pero sí. una ilusión que digo, no puede Ven, ser claro, esto. no, claro. no. Y luego, oye, iba todo el camino con la sonrisa en la cara. Y mi madre, ¿qué? Wow. Se te ha quitado todo de golpe, ¿no? Y le digo, sí, ya estoy bien. Va, wow, una ilusión. Ahí tenéis la, la foto. Para oh, pa que veáis que es verdad. O sea, no es algo... Ahí está. Yusep lo tío. mató, ¿eh? Qué güey, pues está cambiadete. y eh. sí, el pues. pobre tiene... Bueno, me lo dijo la mi madre, cambiada, que se le nota la cambiada, ahora la mirada sí. perdida ha perdido un montón sí. de peso el pobre. Sí, se ha mm, a Pero bueno, que... Eh, jolín, ole por él porque Yo se lo he dicho pues a mi madre, matrimonio. ole por él Y se lo dijimos en persona Que... Sí, sí, sí. Mm, o sea, estamos orgullosos de él porque A través... A, para, a, ¿Cómo se dice? A pesar de, del programa, el problema que tiene ya. El hecho de, de tirar para adelante Y siempre Igual, ir con sí, la sonrisa sí. en la cara Claro, exactamente. Mm, no sé, el, el esforzarse, el, el, el intentar comunicarse con la gente, porque el pobre, como no puede hablar casi, intentaba comunicarse y, y claro, me daba cosas, pero al mismo tiempo estaba contenta. Era una sensación muy rara. <risa> Era como muy raro todo. No pasa nada. Y le, y y le así, dije no a mi padre: tengo... Ya me ha entrado hambre. Ya me ha entrado hambre. Entonces fuimos a la tienda de chuches y, me... y no tenía hambre, ¿eh? Y de repente, sí, sí. De, de, de, de toda la emoción de y nervio, todo. la emoción, los nervios. O sea... Me empezó a venir el hambre guay, y está, ¿no? Y fuimos a la guay, tienda de chuches porque de vez en cuando vamos a... a comprar chuches, ¿no? Porque a veces apetece, ¿no? A veces sí, sí, sí. apetece comer unas chuches. Pues. Sí. Cogimos digo, y me pongo ahí a comer como una loca de, de la emoción. ¿Y Adrián, ¿Y Adrián te gustan los chuches, Adrián? Sí, a mí me gustan los chuches. ¡Ole! Hay el gente que no, grupo, le, no les gusta, no sé por qué. Hay gente o que no las come porque dicen que que que, que tiene mucha azúcar. Pero bueno, a ver, si te pasas, si te pasas, sí, sí. si estás todos los días comiendo un kilo de chuches... A ver... Bueno, Eso ya sería... abusar, o sea, ¿eh? digo, Yo sintiéndolo mucho, me tengo que retirar. Oh. Oh. Sintiéndolo muchísimo. Sí, me voy a tener que marchar. Porque son cerca de las 5 de la tarde, el estómago ya se me empieza a resentir un poco. Te me he dicho, algo que, sí, que que, que haber ido sí, a tu casa pero... a comer y haber... claro. Sí, pero es que de aquí a casa hay una distancia, ¿eh? y luego cuando llega aquí a casa, coma, me pega una ducha, como que ya no es la hora para venirme para aquí. Porque ¿Te se hace día noche. ¿Perdón? ¿Te podíamos esperar? Sí, eso sí, eso sí, de haberlo hecho para más tarde, bueno, eso sí, pero tenía muchas ganas, muchas ganas, sobre todo tenía muchas ganas contigo, como hablo muy a menudo, Adrián, pero tenía muchas ganas de hablar con Sofi. De hablar contigo, Sofi, porque me caes muy bien, sinceramente. <risa> y tenía sí. mucha ganas de hablar contigo digo a ver cuándo podemos hacer un post de esto eh, un streaming de estos compartidos que me encantó la última vez que estuvimos por aquí wow, pues sabes lo que descubrí el otro día sí en tweets lo podríamos hacer un día de estos sí eh, porque en se el... puede transmitir conjunto no, sí justo, no... pone empezar ah, sesión sí. de estrella invitada le das y le das a invitar a las personas que quieras que estén y estáis estamos todos en conjunto o ya no lo digas. O sea, ¿estamos en Twitch los tres en conjunto? No, no, no. A ver, si estáis los dos en directo, si estamos los tres en directo, sí. ¿vale? Que ahora solo estoy yo. Eh, si quisiéramos estar los tres juntos en los tres directos, eh, pues tiene que darle a alguien, no sé si tiene que ser uno o los tres, tiene que darle a empezar sesión de estrella invitada le das y pones a las personas que quieres que estén contigo en el directo. Entonces, ver, estamos los tres en los tres directos. No sé si me, me explico. Es que es un poco raro. Pero, o sea... pero en la pantalla mía, por ejemplo, saldrías tú y saldría Adrián. Correcto. Vale. Es yo, lo que yo tengo que entendido, hablar, eh. En día, que a lo mejor en día, no es así. ¿Es así, Adrián? ¿Tienes información? Sí. Vale. Vale, vale. Ok. O sea, que saldríamos los tres en los tres. Sí, sí, sí. sí. Vale. vale. Eso está súper chulo. Yo he querido saber, digo, a ver, digo, Sofí, como hay mucha gente que, por ejemplo, se ponen aquí a transmitir en el Twitch, que me parece una, una plataforma estupenda, pero estupenda, estupenda, estupenda, encima, no te cobran dinero. O sea, al contrario, en todo caso, si la cosa te da dinero, lo que hace que te pagan. O sea, Correcto. yo bajo mi punto de vista Twitch... Y no ojalá que siga así, pagar. porque si encima tienes tú claro. que pagar... Claro, es que ahí está la cosa. O sea, cualquier entidad que abran canal de televisión y tal, o videoclubs, por ejemplo, hay que pagar, ¿no?, por llevarte una película, ¿no? Pues aquí tenemos todas las películas y no hay que pagar ni un duro, porque Twitch es lo que tiene. Encuentras charlas, encuentras gente con los videojuegos, en, con los simuladores. Yo lo encuentro que es una plataforma que a lo mejor está aún por descubrir en depende de qué personas. No sé. Sí, es que sí. No sé, o sea, Twitch, cuando le hablas de Twitch, ah, no, no, yo es que de internet, entiendo lo justito, no se me da muy bien tampoco a mí internet, y le dices Twitch, y después le mandas el enlace, lo abre desde el teléfono móvil en el WhatsApp, y ya tiene Twitch. Uy, ¿se ha desconectado, Adrián? Sí, no sé si es que a lo mejor se le ha ido el, el internet, pues sí. o... ¿Es posible que se le haya marchado el internet? Sí, este señorito, no este señorito. No, aparece. Este señorito. no aparece, no aparece, no aparece. la habrá llamado a la novia. Aquí lo tenemos rápido y veloz rápido y veloz Adrián yo estoy yo estoy, yo estoy. Okay. qué pasó Dios, esto es que divertido. le llama la novia Adrián esto que le llama la novia Adrián y no la ha tenido que colgar ojalá Dios te escuche lo celebraremos te... o sea, moveremos aquí moveremos la, la, la botella de, de, de, de té de limona eh, moveremos shh, lo celebraremos todos juntos cuando la fiesta todos apare, aparezca la ejemplar bella durmiente que solamente habrá una persona que la despierte de ese sueño. Adrián, para ti. ¡Qué bonita la historia! Adiós, ¡Un aplauso! Gracias, gracias, <ríe> señor. Eh, podríamos inventarnos A gustaría, una historia, ¿eh? <ríe> me gustaría enseñar esto. Que hmm. esto lo han puesto hace poco aquí en mi ciudad. No sé si eh, habéis visto las luces de... Navidad. Las luces de Madrid. ¿No? Las luces de Navidad de Madrid. Ah no, no las he visto por la tecnología. Mi pueblo también las han puesto y las encienden además. O sea que. Ah, están bonitas. Sí, la luz de Navidad. A mí me encanta, me encanta, me la, encanta la luz en de me encanta. La pequeña peculiaridad es que aquí en el han puesto una cosa. Que a ver si se sube. No lo dejé con la duda, ¿para qué es, Adrián? Una cosa, han puesto una cosa en ¿Qué Albacete. Eh, ¿Qué ¿Para pasa? que para... Eh, han puesto una, una cosa no en Albacete? Que os estoy subiendo un vídeo para que lo veáis. Os estoy subiéndolo ahí. Ya verá, ya verá. En el. Aquí en el Discord. Sí. Eh, lo que pasa es que pega, pesa 18 megas y está subiéndose. Mm -hmm. Y se está subiendo para que lo podáis ver. Bien. Y conforme se, se enciende, o sea, como conforme... Me voy a pegar una ducha. Me voy a llegar a casa, me voy a, me, voy a comer y me voy a pegar una ducha y no me va a levantar ni un gato hidráulico. De esos de los que se ponen así, no me va a levantar ni un gato hidráulico. Porque la verdad que, que tengo ganas de llegar a casa y ducharme, porque es que como he estado en el huerto, pues estoy aquí con la ropa de huerto, la del huerto la chacla, las chanclas de huerto, las calcetines de huerto y me voy a duchar en cuantito atraviesa a la puerta de casa. Yo me voy a duchar ahora, también, luego, sí, sí, no sí, sé sí. si iniciaré otro directo o qué voy a hacer, muy no bien. lo sé. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay, qué chulo. ¡Sí! Pues, a ver, ¿qué ha pasado? ¡Ah, oh, mira qué bonito! Ah, sí, sí! Esto un año, ¿no? Muy bonito. Sí, pero este año es diferente, sí. porque este año han puesto... Han puesto las nuevas... Eh, este, eh, estas nuevas luces... Buah, esa canción de Carmina Murana me Estas luces eh, reaccionan a la música. Sí, sí, sí. sí. Y al reaccionar sí, a la música, Con Carmina eh, Murana, la al de... ritmo de la música. Sí, ah, sí, está sí. Está chulísimo, merece la pena, tío. Merece la pena, merece la pena. No Pero ahora que caigo, pena. o sea, Missouri, ¿tú vivías cerca, no, también? No, yo vivo lejos. ¿A yo pensaba que vivías aquí al lado también No, que va, tengo familia cerca Yo es que pensaba que estabas aquí al lado Que va, yo tengo familia cerca de donde vivís vosotros, pero yo no... Yo no soy de ahí Tengo familia en Vila de Cans, pero... estoy viendo el vídeo y la verdad que me está llamando muchísimo la atención porque la canción esa de Carmina Murana con la música queda muy bien, queda muy elegante, queda muy bien. Chulo. Bueno, no chicos, pues bien. os voy a dejar, os voy a dejar. Me voy a marchar, voy a ir para casa, me voy a pegar una ducha, voy a comer y me voy a poner lo más cómodo posible porque esta tarde en concreto no sé cómo estará el tema, no sé cómo. No sé, igualmente me quedo allí o salgo, ya veremos a ver. Pero me alegro de haber hablado contigo, Missouri, me alegro de haber hablado contigo, Sofi. me alegro Valente. de haber hablado contigo con los dos. Eh, estamos en contacto para otra ocasión eh, y por mi parte, nada, desearos que tengáis un feliz fin de semana, por supuesto. Eh, eh. Sí, igualmente, Paco. Esto lo, lo subiré a YouTube y a Spotify, ¿vale? Luego os paso el eh. link ah, vale, vale. el grupo para que lo... Sí, voy. Mira, y vigílame lo del micrófono para otro día, Adrián. A ver si puede ser que tengamos una mejor calidad en la modulación tuya, porque el micrófono hay a veces que ya lo comprobarás en la grabación, que a veces se escucha muy distante, con un sonido un poco... Y como que se distorsiona o algo. Y distorsión, a veces también, o sea, pero ahora, por ejemplo, los, los cambios esto que te has cogido, así de hablar, eh, salió un poquito mejor, se te tendría mejor. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, ahora se te ha oído muy lejano, ¿ves? Ahora es que a veces se te escucha bien, otras veces se te escucha un poquito más lejos. Es que pero... cu cuando, hablo, cuando hablo así, en plan flojito, no se me escucha. No se te oye. realmente quiero. Claro. Bueno, pues Adrián y, y Sofía, que tengáis un excelente fin de semana. Un besazo para los dos. Igualmente. Igualmente, Paco. Gracias, gracias. Chao, Adrián. Chao, gracias. You, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay. Vale, pues... ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues yo en principio estoy pensando si, si se conectan... Si se conecta otro de los, que, de los que me falta de mis amigos. Porque vamos a hablar de la queda de hoy. Que, que yo lo he dicho que queda. Vale. Y vamos a hacer vamos si sobre la quedada Y posiblemente... Posiblemente jugamos un, un poquito Pero... No estaré mucho tiempo porque ahora sí se hemos quedado Vale, ¿Que harás directo ahora o qué que tienes pensado hacer? No, descansaré... De hecho no te he pensado hacer directo hoy Eh, no es más tarde. Porque no estoy bien de la barriga, eh, yo a mi madre y yo en y yo no estaba bien de la barriga. Me he hecho un bocadillo de, de lomo porque he estado un poquito mejor y lo en todo bien. Pero... No, ya, ¿Ya te encuentras mejor o...? Sí. La que no está uh, de todo bien. Bueno, poco a poco ya te, ya te irás recuperando. Entonces, eh, damos la, la llamada entonces, porque si tienes que ahora vale, que... Saludos. Vamos a buscar a ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuántos espectadores tenemos, no, no, te he escuchado muy bien. ¿Cuántos espectadores tenemos eh, ahora mismo, Sofía? Ah, vale, cinco. Vale, pues vamos a buscar a alguien pequeñito para hacerle raid. Vale, pásame. Bueno, yo no sé quién. Vale, yo no estoy en directo ahora mismo. Vale. Por lo Hazme. hago yo para. Mm -hmm. Explorar. Twitch. Just chatting. Pero mira, a ver. Eh, español. Me pasas el nombre por el. por el disco. Descendente. A ver, yo también voy a buscar. Jazz chat. A ver. Canal pequeño. ¿Cómo hago yo para que se vea canales pequeños? Eh, buscas, en vez de eh, para ti, los buscas de espectadores descendentes y en tags pones español. Vale. Español. Vale. Mm... Ok. Mira, eh, tengo aquí a dos que están hablando ahora mismo sobre el fútbol, pero están haciendo un podcast. ¿Dónde? También. Vale, como quieras. A ver si sale y te... Y, y mira, a ver... Por lo menos a ver si salen las alertas. Porque lo que interesa es que se vea la alerta de que... De que has hecho raid. Vale. Yo estoy ah, viendo. vale. Eh, justo acaban de terminar el streaming. Ahí ya no... Vale, creo que el que tú dices que estaba haciendo eh, fútbol era uno que ponía 12 horas o algo así. A ver... Pues otro. No tengo ni idea. A ver... Aquí hay uno que pone extensible por primera vez. Y tiene dos espectadores. Eh... Ese mismo. Vamos a darle una pequeña supresita. Vale, a ver... Eh, que salten los alucios y entonces ya le salto la... Pero no sé si estará despierto o no... Pareció ver, no sé qué, durmiendo o algo así... A ver... Pero que está despierto verme... porque si, ¿sí, ¿no? Siempre puedes cancelar no se escucha creo que no está hablando creo que no está hablando espérate a ver vamos a buscar otro vamos a buscar a otra persona para mandarle el right no está no está hablando Ahí. no está presente en el en el directo ni en el directo ni en la vida <ríe> no la verdad gero a ver. a ver hay gente que está haciendo Aquí hay una que está estudiando. Venga, vamos a ayudarle. Eh, lo de estudiando no tienen las alertas puestas y, y normalmente cuando acaban... Cuando acaban el streaming es eh, cuando leen las alertas. Ah, vale, pues entonces nada. entonces nada. Porque el otro día seguí yo a uno de ellos y hasta que no terminó de hacer la pausa... O sea, cuando hice la pausa leyó, pero tardan cosa de una hora y media. Vale, pues a este chico, va A darle la sorpresita Este chico, que tiene A dos personitas No, esto no es, espera Aquí no es, inicia raid Aquí Aquí, inicia raid Vale, ahora sí Espero que funcione la raid Espero que funcione Vale, pues yo me despido por aquí En el directo Y espero mm. que lo paséis bien y bueno, Misuri, despídete también del directo. Pues, bueno, chicos, muchas gracias por aguantarnos. Una hora más, un día más. Y nos eh, espero vernos el, el sábado que viene con más tiempo. O puede ser.